¿Qué tal luchador? Mi nombre es Ubaldo Pérez Flores y te saludo desde la comunidad Colonia Grirista Emiliano Zapata, municipio de Chichihuacán, estado de Puebla. Actualmente estudio la ingeniería de software en UPAE. Quiero compartirte que a través del programa Despierta tu luchador social me inspiré a encontrar mi causa. Me inspiró a cambiar mis referencias, cambiar mis hábitos, cambiar mis creencias. Y de esta manera te quiero invitar a que formes parte de la tercera edición de Despierta tu luchador. ¿Qué esperas? Participa y aplica para la convocatoria Tú puedes ser parte de la siguiente generación Recuerda, haz la lucha y ponte la máscara